en una nueva conversación hoy con María Caso, que es una persona con la que venimos colaborando ya desde hace un tiempo. Es creadora y, y, e integrante del colectivo de Pedagogías Invisibles, que es un colectivo bueno, pues que está teniendo mucha influencia ahora en los entornos eh, en los que se pretenden transformar algunas cosas relacionadas con la educación y que a nosotros nos interesa. María es autora de de varios libros, algunos de los más destacados, pues por ejemplo el de la educación artística no son manualidades, la Reduvolution, o Reduvolution en castellano, el, Red eh, el propio libro de Pedagogías Invisibles, donde yo creo que constituía el manifiesto inicial de este movimiento, y últimamente el libro de Art Thinking, de... de de publicación reciente sí. que es con el que hemos estado trabajando también últimamente y bueno pues queríamos tener una conversación contigo hablar un ratito y que nos cuentes de las cosas que, que estás haciendo así que de entrada pues si quieres añadir a esta pequeña semblanza alguna cosa en la que estés ahora metida y que nos quieras contar. Bueno eh, estoy metida en, en muchas cosas porque yo creo que también esta conversación la estamos haciendo porque hay mucha efervescencia en lo pedagógico últimamente. O sea, es un tema que durante unos años estaba ahí como tapado, o se hacían cosas, pero no salía mucho en medios o eh, no se veía mucho así como a nivel más mainstream y de repente la educación se ha vuelto como un lugar común en el que hay muchas eh, personas hablando, opiniones encontradas, sale el telediario, sale los medios y eso es bueno, ¿no? Porque eso significa que empieza a ser una prioridad social. Sí, pero es verdad que hay gente que piensa que eso tiene también un lado un poco más oscuro, ¿no? Totalmente, como que, total. que están llegando al mundo educativo las grandes empresas y quieren fagocitar un poco Totalmente. algunas de las ideas. Sí. Que, mm -hmm. y, en, ¿Y desde qué? ¿Desde dónde venís vosotras? Desde... Bueno, podemos hacer ahí como un poco un histórico, a lo mejor. Yo eh, te he pedido además. Eh, Formalmente, que no dijese en mi presentación que soy profesora de la universidad, porque dentro de poco voy a dejar de serlo, eh, pero mi, mi, mis primeros 24 años de trabajo han sido como profesora de la universidad y estoy muy agradecida a esos 24 años. Y además eso se enlaza con, la, con el comienzo de Pedagogías Invisibles. Pedagogías Invisibles consiste en un curso de doctorado en el que hay una confluencia de unos alumnos súper interesantes y cuando termina el curso de doctorado decidimos que eso no puede terminar así y que tenemos que seguir viéndonos, ¿no? y entonces decidimos hacer como una especie de postdoctorado y ese postdoctorado se convierte en un colectivo que al principio empieza a ser eh, lectura colaborativa de libros para las tesis doctorales, escritura colaborativa de las propias tesis doctorales, ¿no? pensábamos que era absolutamente absurdo en el siglo XXI hacer una tesis cada uno en nuestra casa, guardaditos unos de otros, ¿no? y a partir de ahí empezamos a hacer eh, muchos trabajos en común que se empiezan a mezclar con trabajos de otras personas. ¿no? Conocemos a Elizabeth Ellsworth, por ejemplo, con la que hago el libro del aprendizaje de los inesperado. Conocemos a Alejandro Pistitelli, uh -huh. que nos fascina y nos gusta mucho, y hacemos con él un seminario que para nosotros es muy importante, que se llamaba Edupunk aplicado, y que la pregunta que, que nos hacíamos en ese seminario era si, te, si tenía sentido hacer un doctorado en tiempos de Facebook, por ejemplo. ¿no? Y entonces empezamos a repensar nuestras prácticas, a repensar nuestras tesis y a darnos cuenta de que juntas podíamos empezar también a transformar la educación. Y a mí eso me parece muy interesante porque de lo que es una investigación académica que se, que se queda siempre en los muros de la, de la universidad, que consiste en que haces un libro que nadie lee, ¿no? como estas revistas de impacto, que a mí me hace mucha gracia porque son revistas de impacto que no lee nadie, ¿no? Y eso, ¿cuál es el impacto de estas revista, Si realmente el impacto es de un bloguero o mucho Pero más, ¿no? Sí, sí. Bueno, es un impacto Es, un impacto, total. es un impacto absurdo. Sí. Entonces todo ese simulacro pedagógico de la universidad y de la lectura de la tesis sectoral se empieza a convertir en transformación real. Empezamos a, a tener proyectos, empiezan a encargarnos cosas eh, y siempre con esta relación también con las artes, ¿no? porque como nosotros, nosotros también en particular que este grupo de trabajo en educación lo hacemos en la Facultad de Bellas Artes. ¿no? Y entonces empezamos a replantearnos, por ejemplo, las estrategias de mediación, empezamos a trabajar en instituciones culturales y a partir de ahí empezamos a repensar la educación. ¿Qué, qué es tan bueno para nosotros de trabajar desde el arte? Bueno, pues el arte es un lugar que es siempre políticamente incorrecto, y parece que cuando trabajas en las artes puedes atreverte a hacer cosas que en otros sectores parece como que es más difícil, ¿no? Eh, los profesores de arte tradicionalmente en los coles son como entre comillas, que a mí me parece fatal, ¿eh? porque es un encasillamiento, pero como uh -huh. los profesores así más hippies, más, creativo, ¿no? más creativos, como... no es tal uh -huh. y entonces ese lugar, por otro lado, pues es un lugar de mayor libertad, lo que te permite hacer una mayor experimentalidad de tus prácticas, uh -huh. y además, como empezamos a trabajar mucho en instituciones culturales que no tienen el marco de lo formal, eso nos posibilita eh, llevar a cabo cosas que serían imposibles en el marco formal. Pero en el ámbito educativo eso sería más bien una palanca, porque de hecho lo que tú reivindicas o lo que reivindicáis es que eso no tiene nada que ver ni con las asignaturas más artísticas, sino que la transformación se tiene que producir en el conjunto. En el de, conjunto. Pero sí de, que es de, verdad que cuando empiezas a hacer desde el ámbito artístico es como uh -huh. que te dejan hacer. ¿Vale? y entonces eso te posibilita y te, es y te, como bueno, la puerta pues... de entrada ¿no? exactamente, ¿no? Yeah. O sea, nosotros empezamos a hacer sobre todo talleres de mediación en instituciones culturales y ahí empezamos como a forzar la cosa y esa, y esa cosa que vamos a forzar uh -huh. en los museos nos dejan hacerlo y entonces para nosotros eso es muy interesante porque nos dejan hacerlo y entonces decimos, vale, pues ahora esto que funciona en lo no formal, lo queremos empezar a hacer en lo formal uh -huh. ¿No? y ahí es cuando Pedagogías Invisibles o yo mismo empezamos a trabajar más en contextos eh, de la secundaria, en contextos de la primaria o por ejemplo yo misma empiezo a cambiar mis clases en la universidad y esto empieza a fraguarse más o menos en torno al 2010-2011 y empezamos pues poquito a poco poquito a poco hasta que eh, podemos decir que eh, con la salida de Art Thinking eh, que ha salido este septiembre del 2017 y lleva pues 4 o 5 meses de recorrido eh, pues eso ha closionado en el sentido de que ya está mucho más entendido y de repente llevar una santidad clase, llevar una piña clase, que es como nuestro arma de guerra, pero realmente es cambiar todas las estructuras, ya se ha entendido y ya se puede empezar a hacer en lo, en lo formal. ¿Y tú crees que la gente, como dices, ya se ha entendido? Porque, porque la manera provocadora en la que vosotros planteáis las cosas, de hecho. Llevar una sandía clase o algo parecido es el primer capítulo del libro de ¿no? Art Y tú crees que ya se empieza a entender que, que es algo que supera con mucho pues una simple provocación, sino que detrás de eso... ¿O piensas que todavía hay gente que recela un no. poco de vosotras porque, porque le parece que se lo estáis haciendo un poco de...? No, absolutamente hay gente que recela, que recela completamente. Además, precisamente si enlazamos esto con lo que hemos estado hablando antes, sí. de esta gente que piensa en el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Y como que hay una crítica muy grande a una, a la innovación, ¿no? Que este es un tema interesante, porque yo creo que la fuente también hace innovación, y yo creo que hay que empezar a hablar de que, qué tipos de innovación, ¿no? Vale, entonces hay una innovación neoliberal a tope y hay otra innovación que va en contra de, eso, de esa política neoliberal en la educación. Y nosotros desde luego nos alineamos con la segunda. Parte. Sí, en eso nos eh, no, nos acercamos. Nos acercamos ¿no? ¿no? Mm. Lo que pasa es que hay mucha gente que cuando ve lo que nosotros hacemos, que tiene una estética determinada, uh -huh. directamente lo asocia con esa innovación neoliberal y eso es una de las cosas que nosotros tenemos como que poner muy encima de la mesa, ¿no? Eh, ¿por qué nosotros también hacemos, ¿por qué ponemos una sandía encima de la mesa? Porque poner una sandía de la mesa es un acto político que incluye muchas cosas muy potentes e eh, incluye una que es la base de todo lo que nosotros hacemos, que es el extrañamiento. ¿no? que consiste en que la gente diga, pero ¿para qué se ha traído una profesora una sandía clase? ¿Vale? Entonces ese gesto, que es un gesto artístico, detona un montón de cambios en el aula. Entonces, hay mucha gente que eso lo entiende solamente como un gesto estético, que no va más allá, y nosotras sí, no, decimos, bien. es que la entrada es ese gesto estético, pero lo que viene detrás es muy potente, ¿no? Entonces, el problema Ajá. es ese, ¿no? El gesto estético se confunde con una cosa frívola, pero no lo es vale Entonces, eso nos, nos parece muy importante, porque evidentemente poner una santidad encima de la mesa no significa nada si no va asociada a muchas cosas que, que ocurren detrás de que ese hecho ocurra. ¿no? Como por ejemplo, eh, que nos, nos preguntemos a los alumnos cómo la abrimos, eh, que al decidir abrirla eso hace que la clase se organice de una manera diferente, que de repente eh, empecemos a, a, a que la gente que más habla se calla y la gente que normalmente se calla empieza a hablar, porque han sucedido unas cosas en la clase que no habían sucedido. Nunca. ¿Vale? Entonces eso es lo que para nosotras son las artes y, y defendemos completamente ese tipo de innovación, a mí cada vez me da más miedo usar la palabra innovación, yo creo que a vosotros también, por esta, este etiquetado. ¿Vale? Pero creo que. Sí. Bueno, yo no creo que haya que tenerle miedo al lenguaje, sino estar, ser coherente con la. Hay que, que ser coherente, pero pero por ejemplo, en, en, en una. De hecho, de... una de las cosas que tú tienes es que no le tienes ningún miedo al lenguaje. Pues bueno, inventáis una cantidad de, claro. de expresiones y de palabras que yo creo que todas ellas provocan y utilizáis términos como hacker, como uh -huh. revolución, como, como pedagogías invisibles, es como que ese... pedagogía sexy. Efectivamente, porque ese extrañamiento también puede venir por el lado del la la lenguaje, lengua. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que además esta es una de las cosas que eh, históricamente no se ha hecho en educación. Uh -huh. o sea, nosotros también, a través de las artes, recuperamos para el educativo un montón de factores que normalmente se han quedado fuera. ¿no? Y una es la estética, otra es eh, la utilización del, de un lenguaje muy poético, eh, el cruce con lo audiovisual, eh, el cruce con otras prácticas como por ejemplo son las gastronómicas, ¿no? nuestras clases y nuestras acciones siempre empiezan con una comida. ¿no? entonces Todas estas cosas que son habituales en el mundo artístico, en el mundo pedagógico, pues no lo son, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo he pasado este fin de semana en Barcelona eh, trabajando en, un, en, un, bueno, en una reunión muy interesante sobre temas de eh, artes escénicas y educación. Entonces, mientras estábamos en la parte como del Congreso, resultaba que los formatos eran súper tradicionales, y era la gente sentada en una mesa y el público escuchando uh -huh. y por la tarde empezaba la parte de artes escénicas pura y dura y todo eso en se calle. rompía completamente sí. ¿no? y de repente nos han hecho en una cosa meternos dentro del escenario, en otra que no hubiera escenario y tal, entonces yo, yo, mi pregunta todo el tiempo era ¿por qué cuando estamos en la parte eh, como de congreso educativo esto es lo de siempre y cuando nos metemos en las prácticas escénicas estáis rompiendo el formato a saco? por qué uh -huh. no podríamos hacer todo lo mismo, ¿no? Entonces esta diferencia entre lo pedagógico, lo artístico, entre lo cual están las artes escénicas, creo que es la barrera que hay que romper, ¿no? porque toda la gente que estaba trabajando en el formato artístico estaba haciendo una cosa que a mí me interesa mucho, que estaba bastardizando el canon, ¿no? O sea, el canon de lo que es el teatro puro, los estaban dando una vuelta y generando otros formatos. Pero resulta que se pasaban a lo pedagógico y era, un congreso es así, fin. Pues yo lo que quiero hacer es bastardizar el canon pedagógico. ¿Cuál es el canon pedagógico? La lección magistral, pues porque tengo que hacer una lección magistral, porque tengo que hacer un examen, porque tengo que hacer... Lo cual no quiere decir que lo suprimamos, pero es que lo que no podemos hacer es que todos sean clases magistrales. ¿no? ¿Y por dónde hay que empezar, María? Todo a la vez, eh? porque es sí. verdad que esta es otra tendencia vuestra de meteros sí. en 50.000. 50.000 cosas sí. y proponer siempre sí. un montón de sí. iniciativas mira, que convergen, es verdad que confluyen y que siempre tienen una coherencia, pero sí. que a veces tocan palos completamente distintos, sí. desde la educación sexual, la sí. educación artística, la ahora educación en valores, con, la educación los emocional, espacios, los espacios... Pero mira, yo creo que sí que esa pregunta es interesante porque yo creo que siempre hay que empezar por hacer una reflexión y un análisis. Tanto si lo que quieres es transformar un aula o si lo que quieres es trabajar desde los feminismos o este proyecto que tenemos que, espero que desarrollemos alguna vez, de hacer estos talleres de menstruación positiva, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos ¿para qué? Que esa es una cosa que se ha olvidado uh -huh. en todo en general, pero en educación en particular. Y ahí enlazaríamos con otra cosa que a mí me parece muy importante y es cómo eh, una de las cosas más importantes que hay que hacer ahora mismo a la gente que estamos trabajando en esta innovación es conectar lo educativo con los movimientos sociales y con las preocupaciones sociales. Vale. Porque la escuela realmente ha perdido ese contacto con la realidad social. Bueno, en eso ahí nos encuentras. ¿también? Por supuesto, claro, uh -huh. totalmente. ¿no? Y, y yo creo que eh, la FUEM tradicionalmente ha, se ha hecho esas preguntas. Pero si no te lo preguntas, ¿para qué? Tú puedes llevarlas la sandía a clase y que no sirva para nada. Claro. Entonces tú lo primero que tienes que hacer es, vale, yo quiero llevar una sandía a clase, pero ¿para qué la quiero llevar? La quiero llevar para bastardizar el carro, quiero llevarla para romper el formato, quiero llevarla para que los alumnos hablen más que yo, quiero llevar la sandía a clase para construir otro formato pedagógico. Uh -huh. ¿Vale? Entonces la pregunta del para qué me parece básica. Yo creo que una de las cosas que mucha gente piensa es que, lo, pero es verdad que tal y como ahora lo expones, no es así. Que, que vuestra propuesta va sobre todo a cómo organizar las actividades uh -huh. de enseñanza y que no uh -huh. entra a cuestionar el, el qué, el qué uh -huh. para qué uh -huh. sirve la educación, qué es lo que queremos hacer. Y yo creo que por lo que estás diciendo ahora es verdad que las dos cosas confluyen. Están o sea, que lo vuestro no es solo una propuesta metodológica o, como decías antes, o una propuesta estética, uh -huh. eh, sino con todo lo importante que es. Son Porque yo me acuerdo cosas, que la primera vez sí. que te oí pues hablabas de, de, de poner unos círculos de colores en las ventanas, y ya está como diciendo, bueno, pero es que eso, es verdad que, que un chaval entra a clase y dice, esto es otro sitio, ¿no? esto es otra cosa. Efectivamente. ¿no? Y, pero es verdad que ahora yo cada vez percibo más que vais al núcleo duro de también de lo que se aprende, de y por qué se aprende y para qué se para aprende. Se... Y... Totalmente. Esto yo creo que empezó de forma muy muy específica con Red Evolution, que se eh, publicó en el 2013, que es lo que comentábamos ahora, que lleva cinco años de recorrido, y yo creo que estos cinco años sí que es verdad que se han puesto muy encima de la mesa las metodologías, ¿no? Con sus errores y con sus historias, como el Flip Classroom, que parece que ahora es la metodología tal, o la metodología de trabajo por proyectos, o las inteligencias múltiples, pero de repente estos cinco años sí que se ha trabajado mucho en lo metodológico. Sí. Entonces, digamos que a lo mejor ese objetivo lo hemos, lo hemos conseguido de alguna manera. Entonces, ahora mismo. Por eso aparece también el libro de Artin, quienes, vale, las metodologías ya están encima de la mesa, y están repensadas, ahora vayámonos realmente a la parte ética, la parte de los objetivos eh, así más relacionados con lo social, la parte del para qué, ¿no? Que de, es lo que estamos haciendo ahora. De hecho, creo que Elizabeth Ellsworth, con la que tienes también una publicación y muchas sí, conversaciones, sí. pues es un paradigma también de la educación crítica, ¿no? Absolutamente, que, ¿no? absolutamente, y de todo eso que tiene que ver con, con la parte más política de lo educativo, ¿no? Pero, por ejemplo, eso, eh, digamos que hay que abordarlo de una forma holística. O sea, lo que no puedes hacer es centrarte solamente en la ética y dar una clase tradicional. Ni puedes dar una clase tradicional si no hablas del espacio. Y también no puedes realmente hacer un cambio educativo si la estética escolar, que la estética es política, eh, lo que hace es reflejar un modo de trabajo que es ya del siglo XV. Entonces, todo es más o menos como hay que hacerlo a la vez. Pero sí que el primer paso sería el para qué repensar uh -huh. por qué lo queremos hacer, para qué, cuál es la intención, cómo lo conectamos con lo social y todas esas cosas. Sí, porque no es lo mismo plantearse que se lo están planteando en muchas escuelas, hacer un cambio en los espacios, en el patio, en, la, uh -huh. en los espacios uh -huh. físicos. Eh, porque sí, para mejorar no, es que, estéticamente o, o para estar... No, matrícula. o lo que es peor, vamos a hacerlo para conseguir más matrículas. Eso es un para qué. Sí, ¿vale? un para qué para Pero bien. resulta que nosotros, que estamos desarrollando con vosotros este proyecto que se llama Sitio, lo estamos haciendo con otro para qué. no Y el para qué tiene que ver, para sobre todo para mi sitio, es un proyecto que tiene que ver con la emancipación intelectual de los alumnos de la FUEM. los queremos eh, eh, que, sean más, eh, que estén más emancipados intelectualmente, pues entonces tienes que hacer una serie de cosas, porque realmente el espacio escolar tradicional, lo que crea es la sumisión, no la emancipación. Entonces, la pregunta que nos hacemos en sitio es, ¿cómo conseguir ciudadanos más emancipados? Pues a través del espacio, a través de las metodologías, eh, estamos haciendo un montón de acciones a través de la formación del profesorado, ¿vale? pero el objetivo final es ciudadanos emancipados. Digamos cómo contribuir, porque es verdad que nosotros también estamos repensando por completo el currículo, los contenidos Entiendo. que se trabajan en los coles y uh -huh. no solo la manera de trabajarlos. ¿no? Claro, ¿no? o algo tan importante por ejemplo como es la alimentación, que uh -huh. eso eh, la FUEM se lo, se lo ocurra mucho, en los colegios de la FUEM la alimentación es una y no es otra, esa es una parte que tiene que ver con el para qué. ¿No? Y es una forma de educación. La educación, desde luego, no solo ocurre en las aulas, sino que ocurre en otros muchos lugares, como bien sabemos. ¿no? Eh, o la vinculación con los ecofeminismos que tiene la FUEM, la, la cantidad de trabajo que hacéis más allá de lo puramente escolar, representa para mí algo que es lo que debería ser cualquier institución educativa, ¿no? que es esa lucha social y esa conciencia social y política que está unida a una colección de libros que tenéis con la editorial Catarata, eh, con conferencias que estáis haciendo, ¿no? entonces eh, todo eso va en esa dirección. Una de las cosas que yo creo que más hay que también agradeceros a todo el colectivo que procedéis de alguna manera, no todas, pero buena parte de vosotras del ámbito universitario, es sí. la cercanía, ¿no? la facilidad sí. para para entendernos, no siempre uh -huh. es sencillo como tú antes decías de las revistas de impacto y es verdad que dentro de la universidad, además de las revistas de impacto que más parece como una penitencia Totalmente. del profesorado universitario, Totalmente. pero es verdad que el profesor universitario a veces está situado ahí en unos pedestales que yo creo que vosotras Están... habéis roto de una manera, sí. porque es muy fácil el trato, es muy fácil acordar con vosotras en qué se puede intervenir y cómo y que tenéis una capacidad de ajuste yo creo bastante grande y hay algunas personas más en el colectivo que están en el ámbito universitario, no que están siendo profesores. Sí, en lo la que pasa es que, que fíjate, nosotras estamos ahora mucho luchando, entre comillas, contra la universidad. Eh, hay hay personas que, que nos critican mucho por esto, ¿no? Porque, encima, la universidad pública y tal. Pero ya eh, yo tengo que explicar que esto es una cuestión como de cansancio, o sea es una cuestión de que llevamos... Eh, y sobre todo, si el objetivo es la transformación social, es que no queremos nada con la universidad, porque la universidad ahora mismo no está transformando socialmente, está erigida como un gran simulacro de alimentación endomagámica sobre sí misma y hay muy poca transformación social, por lo menos en el contexto de la educación y las artes. No sé si en farmacia... Como en otros ámbitos supongo eh, que hay, habrá gente también ah, no lo concernida sé. con el cambio. ¿no? Eh, pero yo Ahora mismo, nuestra experiencia es que, o sea, si tú quieres ahora mismo transformar la sociedad o, o de alguna manera incidir más en lo social, no lo puedes hacer desde la universidad. Uh -huh. Y de hecho, en pedagogías misiles hay gente que ha decidido ya de forma eh, unilateral no escribir sus tesis. Por ejemplo, Andrea. Andrea, que es la coordinadora general, en un momento dado dijo, ¿para qué voy a hacer una tesis? Si la tesis lo único que me, me provoca es eh, ser profesora de universidad. Y yo no quiero ser profesora de universidad porque lo que quiero ser es coordinadora de pedagogías invisibles. ¿no? Entonces, es como absurdo, ¿no? Eh, totalmente. Y, y bueno, y es verdad que históricamente la universidad ha liderado mucho los procesos educativos, como que parecía que los profesores de universidad, que nunca habíamos pisado una aula de secundaria, teníamos que estar eh, diciéndole a los profesores de secundaria lo que tenían que hacer, y eso también lo hemos roto. Porque Pedagogías Invisibles hay varios profesores de secundaria, entonces nos sentimos legitimados para hacer eso. No, y en general en vuestras intervenciones siempre hay ciertos, unos procesos de de construcción colectiva, ¿no? Esa es otra que, cosa súper importante, ¿no? Uh -huh. ¿no? La, el tema de la, de la inteligencia colectiva. Ahora mismo que estamos desarrollando varios proyectos, es, es muy bonito ver cómo desde los lugares en los que estamos cada una de nosotras, lo que creamos son mosaicos de conocimiento que son mucho más potentes que cuando lo están haciendo una persona sola, ¿no? Y luego también reivindicar nuestras prácticas feministas, ¿no? Pedagogías Invisibles creo que hay un hombre hetero. <risa> eh, y bueno, pues eso también nos atraviesa y hace que nuestras investigaciones y los que hacemos sean diferentes porque están alineadas con esa lucha feminista que también tiene la FUEM, por cierto. Entonces, creo que en ese bueno. sentido trabajamos trabajamos en unas líneas muy parecidas ¿no? y con mucha afinidad. Muy bien, María. Pues eh, yo no sé si quieres añadir algo más, contarnos alguno de los proyectos que tengas en la cabeza, porque siempre tienes algunos iniciados y cuatro o cinco que tienes ahí. No, yo sí que quería que incidir un poco en lo de sitio, ¿no? porque sitio es este proyecto que estamos haciendo sobre espacios y metodologías, eh, creo que es interesante ver cómo lo estamos prototipando. ¿no? en el fondo es un, es un ejercicio de prototipado uh -huh. y creo que luego la FUEN va a ser muy generosa de compartir ese prototipo porque realmente lo, lo, lo estamos haciendo no con esa visión de crear un prototipo cerrado para venderlo ¿no? No, no, sino, claro, sino contesto, justamente, ¿vale? justamente lo contrario, ¿no? entonces creo que eso es una de las cosas que también deberían hacer muchos centros educativos o sería interesante que hicieran entender eh, los proyectos de innovación como prototipos para compartir con la, con la comunidad escolar ¿no? entonces prototipar proyectos de investigación en la escuela me parece que es muy importante y creo que el sitio va a ser un ejemplo para ver cómo se puede hacer en en otros lugares. Sí, es verdad que en este caso vuestra idea y lo que ya había, se había emprendido dentro de los coles ha sido tan coincidente que tan ha sido fácil de articular, no sé si como prototipo para empezar de cero será, funcionará, pero desde luego esa idea de compartirlo eso es una idea para nosotros esencial. Es fundamental. Todo lo que hacemos procuramos contarlo por ahí por procuramos que sea, claro. que sea… Es un reto porque hacerlo en secundaria sí, nos se se ha hecho hasta ahora os se ha hecho poco. ¿No? Porque vosotros sí que lo teníais muy trabajado en primaria infantil, esto de las aulas sin muros, etcétera Pero ahora el reto de este proyecto es hacerlo en la secundaria. Va a ser difícil, no va a ser fácil, pero yo creo que se puede hacer y vamos a demostrarlo. ¿Y la, red la redu Reduvolution, que lo llamas tú, es posible? A ver, la Reduvolution es posible. En sitio? nuestro país. <risa> Bueno, eh, prácticas como la FUEM lo están demostrando. Yo, desde luego, si, si tenemos que cerrar con algo en la entrevista, lo que me gustaría es cerrarla con optimismo, de que estamos consiguiéndolo, estamos... Eh, no sé, cada vez hay más congresos, cada vez hay más artículos. También es verdad que también está avanzando mucho esa área o esa línea neoliberal de la que hablábamos al principio, ¿no? Sí. Y tú y yo estábamos y tan comentando. Tan preocupante, ¿no? Porque tan preocupante nos está el tema de invadiendo epidemía. una mancha de aceite sí. en, uh -huh, uh -huh. en las instituciones educativas. Totalmente. Pero al mismo tiempo yo también veo que se están generando muchos proyectos que están en oposición, criticando eso y al final como que hay dos fuerzas desgraciadamente polarizadas, pero que las dos están avanzando. ¿no? Y desde la educación pública se están haciendo también muchas cosas. Entonces, bueno, pues no, eso, no. Es, eso es importante. Entonces, la revolución no es más que hacer sitio, o sea, un, un proyecto como sitio o otro cualquiera. Es simplemente como una, un marco de acción ante el cual creo que ya no hay ninguna duda que hay que hacer algo. ¿no? Entonces, lo que no podemos hacer es dejar que lo hagan los otros. ¿no? Lo que tenemos que hacer es hacerlo nosotros. Muy bien pues con ese mensaje. con nosotras. O no. Con ese mensaje nos quedamos y con ese mensaje positivo y optimista y nos vemos en el sitio, así es que estamos trabajando. Contra... Nos vemos en el sitio.